Darle los buenos días a todos Una buena mañana para todo el mundo por aquí Y quería empezar dándoles este dato ¿Sabían que el 40% de la ropa que tienen en su armario no la usan? En mi caso, y algo que me pasó justamente la semana pasada Es que empecé a hacer limpieza de armario Y por lo menos saqué unas 10 piezas Generalmente, que es lo que me pasa, es que lo reparto entre mis amigas porque, bueno, nos vamos intercambiando ropas entre las otras. Pero también me ha pasado esto, que es que me gustaría donarla y no sé dónde. No sé si algunos de ustedes se encuentran en la misma situación. ¿Sí? Pasó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te pasó? Sí, sí. A ver, y puede ser que no sea solo ropa. También, imagínate que te vas a mudar, tienes unos muebles, y realmente no los quieres vender, pero tampoco los quieres tirar. Te gustaría donarlos y no sabes dónde o alimentos o incluso juguetes a niños de navidad gracias a esto nosotros pues como grupo nos hicimos estas mismas preguntas llegamos a la conclusión de que nos pasaba lo mismo y nació lo que, lo que conocemos como cristian pero antes de mostrarles un poco nuestra página web mi compañera martín les va a explicar las herramientas que usamos para construir nuestra página um, pues aquí están las herramientas que hemos utilizado durante nuestro, nuestro proyecto, pues tanto en fuente y a Y también además hemos tenido que usar herramientas también El, el trabajo Sí, como comenta Martín, utilizamos GitHub y Git y trabajamos con ramas. Eso nos facilita mucho el trabajo. el trabajo. Trabajamos con ramas y nos pudimos organizar muy bien. También, pues como he dicho antes, sobre las herramientas tradicionales, también hemos trabajado con el, el Trello y el WhatsApp. Entonces, ah, ah, antes de empezar el, el, el proyecto, pues entonces lo que planificar el pichito y tal y el WhatsApp pues, para comunicarnos entre nosotros. Sí. Antes de pues, presentarles la página y tal, quería hablarles un poco de nuestro equipo. Está conformado por Ornella, Martín, Fátima y mi persona Ana. Estas palabras que ven aquí, digamos que son las palabras que más pudimos resaltar de cada uno de nosotros, de las características que resaltamos de cada uno de nosotros. En el caso de Ornella sería la organización, en mi caso la creatividad, en el caso de Martín la motivación, y en el caso de Fátima la iniciativa. Creo que eso nos unió a todos como grupo y eh, hizo lo que Good Hands, eh, eh, creo que cada uno aportó algo distinto, no solo en lo técnico sino también en la parte pues, personal, para sacar este proyecto adelante. Bien, y ahora yo les voy a mostrar eh, un caso de uso y para que vean y conozcan nuestro, nuestra página web, nuestro proyecto. Bien. Por aquí, Ana, me le sí, sí. Bien. Aquí tenemos Good Hands, nuestro sitio web. Les voy a presentar un caso de uso. Como dijo Ana al comienzo, ella ha querido donar. Sacó 10 piezas la semana pasada y ahora, por una recomendación, conoció Good Hands. Y puede buscar cerca de su casa dónde donar. Entonces Ana va a ingresar eh, su dirección. Con número, por favor. Perfecto, y va a poner buscar. Y le van a salir las instituciones cercanas a su casa, que estén a 15 manzanas eh, a la redonda, va a tener por ejemplo la primera visa de voz eh, que tiene para donar alimentos va a haber también Botiga Amiga que puede donar ropa y por último en, en su caso, Humana Mediana eh, que puede donar ropa ingresando por ejemplo a Botiga Amiga por favor Ana puede encontrar información con la dirección eh, el teléfono días y horarios de atención que eso es muy importante y un eh, sobre nosotros digamos de, de la de la Fundación, por supuesto, y donde se encuentra también situado. Luego, si quisiera donar eh, muebles o también, como comentó, juguetes en, en alguna época especial del año, podría ir a, directamente a Juguetes, por favor, Ana, y ver todas las instituciones de Barcelona eh, que puede donar juguetes con la misma información que hemos comentado, dirección, teléfono, sitio web, incluso si está desde el móvil puede apretar llamar y puede comunicarse directamente con la institución, que eso es muy importante y obtener más información por supuesto que necesita. Eh, por último, si quisiera conocer eh, todas las instituciones de Barcelona porque quiere ver un poco más y conocer un poco más sobre esto, puede acceder al mapa y accediendo en el mapa tendrá todas las instituciones, repito, de Barcelona, solo por el momento, después ampliaremos a más, eh, en donde puede ver qué instituciones hay y haciendo clic en el marcador podrá obtener la misma información que, vemos, eh, que les he comentado. Eh, de esto se trata Woodhans y, y tenemos muchas ganas de, de bueno, que luego se expanda y que sea de a poco más localidad, que tenga más localidades de Cataluña y no solo Barcelona. Yo ahora lo que les voy a pedir, les voy a enviar un, un link por, por el grupo porque Woodhands está disponible en Itamé, lo hemos eh, podido eh, hostear y pueden entrar y pueden poner por favor, eh, los que vivan en Barcelona o una dirección de Barcelona tiene que ser, pueden poner y pueden ver si tienen alguna cerca de su casa. A ver si les conecta, si anda bien el, el internet. Sí. ¿No les carga? Sí. Sí, sí, sí. sí. Bien, perfecto. Estoy bien. Ah, que no estás sí. A ver, Daniela, sí. eh, ¿pusiste tu dirección? Sí. Perfecto. Sí, eh, me salió la búsqueda amiga eh, y la fundación en grunas. Perfecto. Y entras y puedes ver perfectamente la información, ¿verdad? Sí, perfecto perfecto, buenísimo, y así si quieren ponen el llamar y les va a salir para, para llamar, no pongan, pueden poner el llamar y después tienen que confirmar eh, pero pueden ver que, que realmente funciona y pueden ir también al sitio web y conocer más información y bueno, eso ha sido todo pero tenemos muchas ganas de sumar cosas a futuro que ahora Fátima les va a comentar porque es una aplicación que se puede desarrollar aún más, esto es solo comienzo bueno, como comentaba ingresar sus datos puedan registrarse eh, y cargar digamos la base eh, y agregar unos eh, puntos en el mapa porque solamente ahora se, se pueden observar las instituciones nos gustaría agregar los contenedores que hay por toda barcelona donde se puede donar ropa esa es otra idea y bueno y avanzando un poquito como había comentado ana en esto de lo que es eh, estamos desechando nuestra ropa, eh, entre el 20 y 30% anual cada uno de nosotros está desechando de lo que es textil, así que bueno, como proyecto encajamos eh, en estos objetivos, digamos, de desarrollo sostenible, el hambre cero, las ciudades y comunidades sostenibles y la producción y consumo responsable, porque gracias a Good Hands vamos a poder reducir ese porcentaje eh, y además ayudando también a los que más necesitan, porque lo que a uno no le sirve más, a ot otro lo, lo utiliza o lo reutiliza. Bueno, nos gustaría agradecer a Fundación SPLAY, a los profesores, a los tutores y a nuestros compañeros que estuvieron durante todo el proceso de que fue el curso de un mes intensivo. Y queremos leerles esta frase que es la que nos identificó como grupo en el proceso que fue elaborar el proyecto que dice, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Gracias. Bueno, bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto. ¿Sabéis? Personalmente creo que si los extraterrestres, las extraterrestres vinieran a nuestro planeta y vieran el vertedero que hemos hecho de él, dirían, vaya, hemos encontrado vida no inteligente. ¿Alguna vez habéis pasado varias veces por la misma calle y habéis encontrado el mismo mueble viejo tirado esperando a que lo recojan. Sí. Definitivamente, sí. perdón. ¿Alguna vez os habéis preguntado si algún residuo, desecho o demás, dónde poder tirarlo adecuadamente para que se recicle? Sí, sí. sí. A todos nos ha pasado alguna vez. Eh, sabíais cómo encontrar el punto, un punto verde cercano a donde vivís? ¿Sabíais? siquiera lo que era, o simplemente no sabíais exactamente que podíais llevar ahí, pues eh, no podemos eh, menguar el, la generación de residuos, pero lo que sí podemos hacer es facilitar la información para llegar a los puntos adecuados para reciclarlos. por eso Decidimos crear esta aplicación que se llama Ciudad Verde, con ella todos los ciudadanos de Barcelona pueden acceder fácilmente a distintos tipos de información que de otra manera tendrían que googlear o invertir mucho más tiempo en obtener individualmente. De esta manera, eh, con esta aplicación, eh, encuentran fácilmente la información de los puntos verdes más cercanos y al mismo tiempo de los días y horarios de recogida de los muebles eh, para, bueno, todo enfocado en una parte de un mundo más ecosustentable y sostenible así que bueno, esta es la aplicación que, que proponemos eh, ya que presenté la aplicación, me presento a mí mismo, soy Lautaro eh, gracias por escucharme y bueno, nada, básicamente desde el año pasado, desde 2021 estoy estudiando eh, desarrollo de software y bueno, es un placer estar acá con todos ustedes cumpliendo este sueño de, de estudiar esto y sobre todo en un lugar tan importante como es Barcelona que es un pueblo tecnológico mundial no hay que olvidarnos de eso eh, así que bueno, muchas gracias muchas gracias y no sé si... bueno eh, me presento a continuación eh, yo soy Elena Martínez Duarte eh, y bueno a principio de este verano de 2022 decidí cambiar mi mi enfoque laboral y, y creo que he acertado con, con este, este sector del que es la programación. Yo soy Javier Lara y cuando acabé el grado de matemáticas, este verano no me dediqué a nada y entonces empecé a buscar trabajo. No, no conseguí nada hasta que apareció la oferta de Fundación de y entonces me dijeron, esto realmente es un programa de formación. Y entonces dije, pues encantado. Y aquí, aquí estoy ahora en Palma, con Bueno, nos gusta pensar que nuestras acciones individuales nos pues, ayudan a cambiar, por lo menos a nuestro granito de arena, a, a contribuir con un, con un mundo mejor. Eh, es por eso que, que, bueno, incluso un par de nosotros somos vegetarianos y quisimos desarrollar esta, esta aplicación. Eh, tenemos objetivos de desarrollo sostenible que, bueno, eran propuestos como parte de la consigna de la institución para desarrollar la aplicación y decidimos eh, con estos cuatro pilares, construir el proyecto que les comentamos anteriormente. Si quieren podemos pasar a la demo y les mostramos un poco la aplicación en la que estuvimos trabajando. ser el, el hall de nuestra página, en la que, eh, bueno, te damos la bienvenida, así que, bueno, te, también eh, comentamos un poco de, de qué va, trata la página, si bre, eh, brevemente, y, y ponemos datos oficiales de, de los puntos verdes del Ayuntamiento de Barcelona sobre qué se puede traer y qué no se puede, traer, qué no se puede llevar así que directamente ya os hagamos de dudas por si esa complicación y bueno eh, también podemos, eh, podemos decir que hemos, hemos eh, creado un sistema de rutas mediante link que es un, que es un, un parámetro U eh, eh, es un hook ¿verdad? es un hook importado de, de, de React y bueno yo quisiera, yo quisiera agregar que bueno, la aplicación fue desarrollada eh, con Javascript en, usando la librería de React y usando, para el backend usábamos Node así que bueno, como la consigna a mí me parece importante repasarla eh, consistía en o sea, hacer un frontend y un backend cosa que para mí en particular yo nunca había estudiado backend y fue algo muy muy bueno poder, poder trabajarlo eh, y bueno, nada, creemos que, que la consigna en sí fue, fue cumplida porque logramos interconectar todas las partes, nos parece un gran logro. Y bueno, nada, obviamente hay refactores y cosas para hacer, eh, siempre se va a poder mejorar, pero por lo menos para, para lo, que se, lo que se necesitaba, que era ofrecerle a los ciudadanos la información y nosotros tener eh, las partes conectadas y funcionando, se, se, llevó, se llevó a cabo. Y bueno, ahí quiere. Eh, decir eh, dónde se ubica en Barcelona. Bueno, es, es eh, sobre la ciudad de Barcelona concretamente, pero se puede expandir, obviamente. ¿Alguien quiere decir algún algún barrio donde vivas? Sí. Gracias. Gracias. A ver, la buscamos. Es al revés, o sea, tú lo tendrás invertido. Aquí lo tenemos, le podemos dar. Y a continuación extraemos de la base de datos eh, el, el horario de la recogida de muebles de este barrio y el, la ubicación del punto verde y, y, y los horarios que, que pertenecen. Y, y bueno, esto sería nuestra fa, eh, nuestros nuestros datos de fácil acceso para el, para el usuario y bueno, tenemos que volver y, y no volver a la pantalla anterior donde sale Bien, volvemos a la presentación. Bueno, ah, sí, para el desarrollo de esta aplicación eh, hemos usado las siguientes, los siguientes lenguajes y tecnologías. Para el frontend usamos el lenguaje html, lo que pasa es que al estar, en, al estar usando React eh, tuvimos que implementar este lenguaje en el archivo javascript y, a, y además importar el, eh, el archivo de estilos de CSS. Luego para el backend eh, usamos también javascript que junto con Node Express y Sequelize eh, creamos nuestra, nuestra conexión a base de datos MySQL y, y luego aparte eh, podríamos decir también agregar que usamos para compartir archivos eh, GitHub y, y Google Drive uh, no. eh, bueno eh... Factores que, que hay que añadirle a la página web son, como por ejemplo, el login eh, para que cualquiera guarde su información y tenga un, un seguimiento de su perfil a, eh, sobre qué, qué barrio está ubicado, qué, qué información darles. Ya eh, saltando los pasos del de, el pasito este de, de elegir el, el barrio, y, y bueno, también. Eh, Un reflector que mejora la experiencia con el UI, eh, donde nos gustaría que la información se, esté separada de una forma más interactiva, no tan... tan como está. Eh, y después otro que, en que se agregue eh, un apartado en que se ofrezca la posibilidad de, que, de compartir nuestro sitio web eh, con amigos o vecinos, en donde a un clic se seleccione a diferentes opciones eh, para compartir eh, como, eh, en, en canales de comunicación como Whatsapp. De esta, manera, de esta manera lograr un mayor alcance. Y a partir de esto, llegar al mayor número de usuarios posibles, porque a todos nos gustaría dar una buena impresión a los extraterrestres, ¿verdad? <risa> y bueno, finalmente... Eh... Bueno, yo, sí, a mí me gustaría particularmente agradecer a la Fundación, eh, agradecer a todos ustedes, de los cuales aprendimos mucho, todo el tiempo trabajando juntos, Personalmente, un poco lo que les comenté, que no había trabajado con backend, eh, fue, fue genial poder hacerlo, y tampoco había trabajado en equipos con personas reales, porque había trabajado solo de manera virtual, lo cual también me sumó mucho, así que bueno, agradecerles a todos ustedes, a la Fundación y a todos los que forman VARGO. Sí, Muchas gracias por vuestra atención y espero que les haya, les haya gustado y de, de su grado. Eh, un error que seguimos cometiendo todos todavía es que en lugar de adoptar las compramos y muchas veces no somos conscientes de la responsabilidad que conlleva tener una. Y lo que hacemos al final es abandonarlas muchas veces. Ah, me gustaría presentaros a Tero. Tero es un perro que eh, llegó a un refugio en el 2018. A día de hoy no tiene hogar. Eh, estuvo conviviendo en una casa con un síndrome de Noé, que son las personas que acumulan animales sin poder proporcionarles los cuidados necesarios. Eh, vamos a quedarnos con Tero en nuestra cabeza y continuamos. Eh, los datos actuales son que en España hay aproximadamente entre 250.000 y 300.000 mascotas abandonadas eh, y si podéis ver los motivos principales son los factores económicos, es decir, que mucha gente no puede asumir realmente los gastos que conlleva una mascota, aún así la cogen y luego es muy fácil deshacerse de ella. Eh, por ello hemos creado la equip, que es nuestra aplicación para que podáis encontrar una mascota o bien si tenéis una y no podéis haceros cargo o conocéis a alguien que tenga una y no se puede hacer cargo que la podáis dejar en buenas manos, porque igual que nosotros tenemos eh, unas necesidades o tenemos una mascota en concreto, ellas también tienen unas necesidades. Eh, por ello bueno, nuestro equipo ha, ha, lo ha hecho con las competencias que tenemos cada uno eh, Héctor ha sido nuestro máster en Javascript, Funciones y React, es el que tenía como más base de React, el que más nos ha ayudado con los componentes. Y yo creo que todos hemos puesto como nuestro granito de arena, cada uno tenía una cosa súper importante que sin el otro no hubiera funcionado. Yo sola no hubiera podido sacar este proyecto eh, y ellos han sido una gran ayuda para mí, que soy la que menos nivel tenía. Bueno, como tal, agregando lo que dijo Ávila, sin, sin la ayuda de Jordi eh, nuestro backend no hubiese no, no sido no es posible todas nuestras funciones que hemos agregado en nuestra aplicación y eh, muy sin... muy gracias a Gabriela ¿no? y su creatividad y su capacidad de trabajo ¿no? que ha diseñado diferentes componentes y el diseño de, de la página web eh, estos somos nosotros pero nos hemos ayudado de estas Tecnologías. Hemos usado para el frontend hemos usado React, también acompañado de Bootstrap Y para el backend hemos utilizado MySQL y Node para levantar la API. Eh, nos hemos comunicado y hemos compartido código por Github y también nos hemos ayudado de traer. Ahora vamos a presentar la, la aplicación. Eh... Bueno, haremos una pequeña demo de, de cómo sería eh, en caso de que nosotros fuéramos un, el dueño de una mascota y que hicimos, eh, por lo que sea, no podemos encargarnos de dicha mascota y queremos ofrecerle a otra persona nuestra mascota y otro caso en el cual somos personas o una persona en concreto que quiere buscar a algún gato como mascota, ¿de acuerdo? Eh, este sería nuestro home. Lo primero que veríais es la eh, más entrada de en nuestra página, en el cual tenemos un artbar con nuestro logo, el eh, nombre, no, nombre de la página, un botón de inicio de sesión eh, y más texto y fotos para alentar a la persona que inicie sesión, que se una a la comunidad de Luque. Eh, seguimos bajando y explicamos el cómo eh, solucionamos dentro de este sector eh, la solución, de cómo evitar más eh, abandonos de mascotas y eh, cómo llegar a eliminar una, una cantidad de mascotas en el ámbito eh, de negocio. Eh, también, si seguimos bajando, eh, a, nos hacemos una breve explicación de, cómo, de, de quiénes somos. Eh, y si bajamos eh, más, eh, tenemos más datos de cómo poder eh, agregaros en, en, esta, en, esta, en esta aplicación web y eh, por último tenemos nuestro footer en el cual si queréis eh, contactarnos o ver más información detallada del proyecto pues aquí lo tendréis a mano ahora eh, con lo que dijo Gabriela sobre tero, ahora nos pondremos en la piel y me gustaría que tanto jurado como público se uniera a, a um, poder eh, elegir bien el dueño para tero. En el primer caso tenemos a Merche e indica que quiere buscar perro para salir a hacer excursiones. ¿La aceptamos? ¿La rechazamos? Sí, aceptamos. Sí, aceptamos. José busca perro para acompañante de senderismo. No, no, no. No, no. Sí, sí. no muestra la cara afuera. Me escuché? Sí, le dije sí. Y Lola, busca un perro para poder vivir con él en el campo. No. Mira muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí. No. sí Joder. <risa> <risa> <risa> eh, eh, y Gabriela busca un perro eh, adulto activo. No. ¿Está no? fuera? No. ¿Está fuera, fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. fuera? Ahora recargamos la página y podréis ver los matches que eh, tenemos para, eh, en este caso, perro. En este caso, Meche, José y Lola previamente ya, ya dieron eh, like a Telegram. Por lo tanto, se abrirá este apartado de Match. Y si le damos clic a la última persona, eh, podéis ver los datos de dicha persona, la calle, eh, una breve descripción suya, el eh, número de contacto y tenéis abajo a la izquierda un botón de chat para poder comunicaros directamente por la persona. Ahora eh, realizaremos... Eh, otro simulacro con lo que os dije de una persona que busque un gato como mascota. ¿De acuerdo? A todo esto, cuando iniciéis dentro de la aplicación, podéis escoger el tipo de mascota que estáis buscando, ya sea un perro, un gato, etc. ¿De acuerdo? También hay un apartado de etiquetas ¿no? donde podéis buscar pues, si queréis un perro más adulto, si queréis un perro activo, según la personalidad que pongáis, de lo que queréis buscar, tanto sea. Seáis... Una mascota o una persona, pues os priorizarán ese tipo de, de usuarios. Y también, por último, agregar todas las tarjetas que aparezcan para realizar like o dislike, eh, se ordenan de manera en la que eh, tú has seleccionado las categorías que tú previamente prefieres sobre la mascota o persona. Si quieres que sea una persona más responsable, si mm, mm, que tenga un mayor, una mayor cantidad de espacio ¿no? en su vivienda. Y bueno, Ron, ¿la agregamos? ¿La música? Sí, sí. ¿De acuerdo? ¿Crico? ¿A ver? que ¿A ¿Qué más te digo? ¿Qué y también aparece en este caso el nombre eh, del gato pero la información de la persona que está a cargo de dicho gato y nada más que por añadir sobre la página Ahora procedemos a la... tenemos un apartado para añadir información o si quieres cambiar información o por primera vez que lo veas pues aquí pones tus datos uh -huh. y respecto a lo que pongas pues hemos dicho la búsqueda y lo que te aparecerá pues será uh -huh. procedemos a la explicar un poco sobre el futuro de, de, de dicha aplicación web, ¿cómo, ¿qué implementaríamos? Sí, eh, tenemos pensado pues, que para un futuro eh, las diferentes protectoras o las personas que tienen a cargo el perro puedan tener un perfil donde puedan manejar la información de diferentes perfiles de, de ser mascotas. Eh, tenemos pensado también ser un puente en contacto entre esas asociaciones ¿no? y las personas donde puedan, pues, donar dinero a estas asociaciones, donde puedan, eh, pues, apuntarse a voluntariados y ser, ser el puente de unión entre esas asociaciones y los usuarios. Eh, a la hora de crear el proyecto, pues, nos hemos basado, pues, en eh, pues, desarrollar estos objetivos de desarrollo, desarrollo sostenible y, y, pues, encontrar, pues, una, un hogar para muchos animales pues, que están ahora mismo desafiados o que no tienen casa y que quieran vivir pues, sus últimos días en, en una casa donde se quiera. Y finalmente, volviendo a Tero y las otras mascotas que habéis visto, que sepáis que son todas actualmente eh, mascotas que están en el refugio, en la Protectora de Barcelona. Están en adopción urgente, ya que llevan mucho tiempo sin encontrar dueño. Algunas lo están pasando muy mal allí excepto Valentín, que es el gatito que veis arriba, que este está en Mil Anuncios. Nadie hubiera llegado a la información de Mil Anuncios. Este gato tiene muy pocas posibilidades de encontrar casa. Así que nada, os animo a, a, a que utilicéis nuestra app y gracias a Fundación Spray por darnos la oportunidad de poder darle visibilidad a un proyecto así. Muchas gracias. Somos Manuel López González y Andy. Y nosotros hemos hecho StarFilm, que es una aplicación que. Um, eh, eh, es una aplicación que hemos creado para apoyar, sobre todo, a. Nada, es una broma, ¿eh? Que como es de cine, pues se me ha actuar un poco al principio. Eh. Nuestra aplicación se llama StarFilm, eh, la hemos creado para apoyar el cine en los idiomas minoritarios como puede ser el euskera, el gallego, el catalán, para toda esta gente como yo, que quizás nos hemos criado con, por ejemplo, Bola de Drag, que sí. yo, por ejemplo, la gente dice Maestro rossi, para mí es el fujet tortuga y muchas cosas así. Entonces, para la gente como yo, que quizás sobre todo ahora es un tema que en la política está sonando bastante, de que las películas en catalán y todo esto quizás no reciben el apoyo monetario y proyectos de películas en catalán y tal no se pueden acabar de sacar a la luz por el tema de que al ser una lengua minoritaria pues ya las propias en cine, bueno, las próximas, la gente que controla el cine pues no quiere poner dinero sabiendo que quizás no le va a dar el dinero que corresponda y de ahí salió la idea de Starfield para apoyar a esos idiomas minoritarios en la industria del cine eh, Bueno mi compañero es Andy Sarmiento Santana, él tiene un perfil de desarrollador web, hizo el ciclo de DAO como yo y en este proyecto más o menos los dos hemos mantenido el, el full start. Eh, como persona, Andy, la verdad que ha sido un placer trabajar con él, hemos congeniado bien tanto en la programación como en nuestra vida personal, hemos quedado para ir a cenar, él ha venido a verme al hobby que tengo yo, que son las pateas de gallos. Y la verdad que ha sido un gusto trabajar con él porque hemos coincidido tanto como en el proyecto como un poco en nuestras vidas personales como colegas, por así decirlo. Como dice manos mi compañero, eh, yo soy Andy Sarmiento Santana, eh, el 50% del grupo, aunque quería hacer también una mención, digamos, extraoficial a Adrián, porque también pertenece al, grupo, al, <risa> a, al proyecto, y Per, que quizás no es tan, tan evidente, pero que nos ha ayudado un poco con con algunos problemas que hemos tenido en el barrio y la verdad que nos ha, nos ha resultado de mucha ayuda y respecto a, Manu, a Manuel López González eh, me parece una gran persona eh, yo pienso que al estar en un grupo de cuatro quizás eh, repartes más eh, la atención por decirlo de alguna manera a los integrantes del grupo y lejos de los inconvenientes que pueden surgir el ser dos personas yo creo que me he centrado en lo positivo que es que nos hemos organizado mucho mejor como dijo somos afines aparte de eh, en el aspecto tecnológico en nuestra vida personal y la verdad que yo creo que ha sido un, un regalazo eh, trabajar con él. bueno respecto a las tecnologías que hemos utilizado eh, en el entorno de desarrollo mayormente eh, visual code Hemos utilizado también para una, una fracción de, eh, de código eh, brackets en el frontend eh, HTML, CSS y Bootstrap, aunque tuvimos ciertos problemillas porque es muy fácil eh, que el CSS te pise el Bootstrap, pero es muy difícil encontrarlo en, en qué, ya que el Bootstrap son plantillas predefinidas y es fácil, es fácil que se te pise los códigos. En el backend eh, utilizamos ¿no, de Express, SQLite y Postman para. Para chequear bien que las consultas, el Postman en especial, para chequear bien que las consultas de datos, de la base de datos, eh, llegaban bien antes de hacer la, la integración. Eh, respecto a la base de datos, eh, utilizamos MySQL por afinidad, porque se notaba, bueno, ya lo habíamos visto y también había trabajado con Mongo y tal, pero mmm, de un principio eh, decidimos entre todos, porque éramos más, eh, el, el utilizar MySQL y otras otras herramientas como GitHub y, y Discord, eh, GitHub para los repositorios para poder trabajar mejor, organizarnos y el Discord pues para mantenernos en contacto cuando no estábamos en clase. Bueno y como objetivos de desarrollo sostenibles nos hemos centrado sobre todo en dos, el primero de educación de calidad. Eh, sobre todo lo puse porque para la gente como yo, que somos así siempre nos interesa saber los repartos, saber los directores y, y culturizarnos sobre la industria del cine. Entonces me parece que nuestra página pues, podría servir un poco para la gente que esté estudiando. Realmente pues, poder buscar sus directores favoritos, su, su actor favorito, que le salga una lista de todas las pelis en las que él ha estado y así pues, poder estudiar un poco de, de lo que sería la industria del cine. Y como reducción de las desigualdades es, es un poco con lo que decía en la intro, que hay, por ejemplo yo, el caso que tengo aquí en Cataluña, pues somos gente que muchas veces hemos crecido hablando catalán con nuestros padres, entonces incluso hay gente que yo conozco que le cuesta más hablar castellano que hablar catalán, entonces por la parte de reducir esas desigualdades de que la gente pueda ver realmente sus series, sus películas en el idioma que él prefiera y obviamente hay gente que prefiere el catalán, prefiere el euskera, prefiere el gallego. Y con nuestra página web pues recibirían una ayuda realmente de decir vamos a ver cine, ponemos en un buscador catalán y tenemos un listado de 100 pelis en catalán para verlas vale, Vamos a pasar a, vamos a, pasar a... a probar la... Pues esto sería la página web de Starfilm, esto sería el home, empezamos con unas cuantas noticias sobre el cine, eh, por ejemplo que la, la peli del camino de Netflix ya es una de las más vistas de la plataforma o que Creed 3 se estrenará en 2023, que bueno, me parece que sería la octava peli de Rocky Balboa, si no fuera Creed algo así, y después tendríamos un resumen de la cartelera que hay actualmente en cines. Por ejemplo, Super Dragon Ball Z Super Super Giro sería una de las que estaría en catalán y de las que podríamos ir a ver al cine en catalán. Después tenemos los trailers más destacados, que ahora mismo tenemos por la peli de Dragon Ball y la de 42 segundos, que va sobre la España que ganó en, el, en las Olimpiadas del 92 a waterpolo, que tiene aparte una historia afuera ya peculiar, pero bueno. Después tendríamos próximos estrenos eh, y a raíz de la comunidad que a futuro intentaremos crear pues tener un ranking de los actores favoritos de la comunidad, de las películas favoritas de la comunidad y también de las series favoritas por la comunidad que nosotros pretendemos hacer. Y Después tendríamos el About As, donde podríais encontrar nuestras redes y un pequeño resumen de lo que intentamos conseguir con esta aplicación que sería también aparte de lo que he comentado, de los idiomas minoritarios, también que, por ejemplo, si yo un día me voy a Alemania, pues en Alemania, si no se hablara un alemán, y las películas muchas veces Netflix, HBO, trabajan por VPNs, entonces las pelis que tenemos en España, a lo mejor en Colombia, aunque compartamos idiomas, no son las mismas, entonces tener un poco el, si me voy a Alemania, pongo, ¿qué pelis hay en castellano en Alemania? y a lo mejor me encuentro que en Netflix hay cuatro pelis en castellano. Y, bueno, y aquí tendríamos las redes sociales de nuestra página también para pues eso, crear una comunidad a la que, que use nuestra página. Eh, en el NASBAR, aparte del, del icono de, de Home, que es el que nos lleva las noticias y es la sección que, que acaba de explicar mi compañero, tenemos películas y series que directamente vuelcan de base de datos, pues todas las películas y series que, que existen. Una vez clicamos en una de ellas, pues nos aparece una pantalla eh, dedicada simplemente a eso, a, a todos los datos que, que conforman eh, la película o la serie. Funcionan ambos y, y es un poco de lo que se encarga tanto la vista individual como, como la general de, de las series. Mm. Eh, pese a estar eh, bastante orgulloso de lo que hemos logrado en el tiempo que tuvimos, eh, creo que cualquier proyecto tiene mejoras y el nuestro no iba a ser menos, por lo que una de las cosas a, a poner en un futuro sería un buscador, en el que te... ahora mismo no tendría mucho sentido de hecho porque por el, por el número de películas y series que hay, pero la idea es que hayan pues bastante, entonces en un buscador en el que te... En el que creando el nombre de la película o incluso alguna categoría eh, como puede ser eh, idioma en catalán que es fundamental en nuestra aplicación pues ya puedas acceder a ella eh, añadir horarios y salas en los cines que pongan películas en catalán es otra es otra de las mejoras que queremos hacer es un campo que tenemos que meter en la base de datos el registro de usuarios que nos parece fundamental porque eh, no, eh, no, queremos, o sea, no queríamos en su momento que fuese una wiki y que, y que simplemente dieras los datos, sino queríamos tener una interactuación con los usuarios y que pudieran incluso eh, eh, puntuar la serie, eh, los actores, que ahora mismo sería pues, por otras redes sociales de soporte, como puede ser Instagram, hacer encuestas en Instagram y así sacar digamos, los, los datos de, de, los, de las series, las pelis y, y los actores más votados y eh, como última mejora que, que conseguimos es, es agrandarlo, agrandarlo a, a, ya no solo a España, sino a, a otras lenguas minoritarias que casualmente ayer no, nos informamos que, que son más de las que creían y sería otro punto en tener en cuenta. Bueno, eh, añadir que lo de. ...los horarios y salas de cine que pongan películas en catalán... Eh, ...aquí en Cataluña, el, el presidente de, la, bueno, de Cataluña, digamos... Eh, ...es de izquierda Republicana... ...y ahora mismo estaban proponiendo que eh, desde... ...bueno, se invierte dinero de, de lo que pagamos de impuestos... ...para que haya películas en catalán... ...entonces ahora un poco lo que estaban proponiendo es... ...por ejemplo, de donde yo soy, Castelldefels ...hay un teatro que no es una sala de cine pero han hecho películas que van a ir poniendo en diferentes salas de cine, un poco como digo, teatros y tal, que son películas que eso, que se ha pagado en Cataluña para que sean en catalán y seguir haciendo lo que decía un poco de la desigualdad que se sufre al ser de un idioma minoritario, aunque el catalán es de los más hablados, que tiene 6 millones y pico, hay incluso países que tienen menos habladores de ese idioma, pero bueno, eso. Y también decir que... La presentación ha sido improvisada, pero da igual, porque, por ejemplo, Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street de Martin Scorsese, las escenas más recordadas por la audiencia son justo las que Leonardo DiCaprio interpretó. Y bueno, pues, eh, como agradecimientos, obviamente gracias a, a la Fundación por las oportunidades que nos da. Yo, por ejemplo, cuando salí de Fundación Play la última vez, encontré trabajo... Nada más salir, así que sí que ayudan, también por eso volví en parte. Y nada, gracias a Adrián, a Celi, un poco a, a Sergi, a, yo tenía a Rubén, tú tenías a él, creo. Sí, por mi parte lo que quería agradecer, aparte de la fundación en general, son personas con las que he tratado directamente, que son Adrián, principalmente, a eh, Araceli, eh, Sergi, eh, y me queda uno que me da rabia olvidarme, pero también estaba con nosotros, Jenny, Jenny que era mi, mi orientador, que también Y bueno, yo creo que por último y no menos importante también a los compañeros, que ha sido un grupo bastante amigable, un grupo en el que creo que todos nos hemos llevado bastante bien y nada, básicamente eso, que creemos en nuestra idea y que resuelve un problema que sobre todo ahora aquí en Cataluña pues se está hablando en, en lo que es la política y tal y que... Para mí, por lo menos, un, lo que es una lengua, pues siempre saber más es bueno y aprender un idioma como el catalán, pues eh, para mí siempre está bien estar conectado y no perderlo, porque sí que, si te tiras cinco años sin hablarlo, pierdes palabras y tal, y yo muchas veces las series que veo en catalán y tal, es más que nada para eso, para seguir refrescando el idioma. Y nada, ya está, gracias. Hola, buenas a todos. Eh, bueno, Hace unos años yo estuve trabajando de repartidor, distribuía material de limpieza a muchos hoteles y me sorprendía, y muchos hoteles muy grandes, y me sorprendía la gestión del tema de la limpieza y mantenimiento, ya que siempre tenían que ir al subsuelo del hotel con mucho papeleo, de la habitación que tenían que limpiar, lo que tenían que reparar, tenían que marcar con mucho papeleo, aparte del carro que llevaban, iban con más papeleo aún. Entonces, hablando del tema del proyecto, Tito nos propuso una idea de un de algo, de una tipo de reserva de hoteles y a mí se me vino a la cabeza ese problema de hace varios años. Y se nos ocurrió hacer este tipo de aplicación que es la gestión del hotel, tanto de limpieza como de mantenimiento, que agilizaría el trabajo de la, de, de la gente de limpieza, agilizaría el trabajo de mantenimiento y... Vale, pues, eh, sobre todo lo que pretendíamos con la aplicación era conseguir, uno, poder identificar las tareas pendientes que quedan en los centros de hoteles, porque eso nos permitiría pues, poder saber qué tareas se pueden asignar a los trabajadores y que pues, no haya un sobreesfuerzo de trabajadores, que otros se queden con un reparto más pequeño, que sea aparte de algo más equitativo, eh, poder agilizar estos, eh, esto, estas tareas que tienen que realizar los trabajadores, sobre todo en un sector como el de la limpieza, que están sometidos a bastante estrés. Entonces, aparte de todo esto, poder tener un control del material que hay en el centro y del hotel, enfocándonos sobre todo en hoteles en nuestro proyecto, de cara a que si tú dejas de tener material, pues entonces te puedes dejar, bueno, dejas de poder realizar las tareas que tienes que, que llevar a cabo. Entonces, sobre todo, identificar estos tres puntos para que después el centro pudiera fu eh, funcionar correctamente. Entonces, eh, Nuestro proyecto contiene pues, bueno, un login que hemos realizado para que tú te puedas eh, identificar como usuario, eh, entonces, una vez tú entras en, el, en, en tu usuario, pues según eh, las, tareas que tú, eh, bueno, las funciones que tú desempeñes en este centro, pues podrás ver pues, las observaciones que tienes asignadas, el material que, que tú tienes asignado, también tu perfil con tus datos. De esta forma podemos asignar que un gerente pudiera eh, administrar este hotel y entonces pueda eh, asignar pues, qué tareas tiene que desarrollar cada uno. Las habitaciones son las habitaciones que hay en el hotel, junto con las tareas, pues, si hay limpieza, si hay mantenimiento que realizar y si hay eh, pues, un, una habitación que hay que limpiar o no, entonces para poder intentar identificarlo lo más rápido posible y que tú sepas qué tienes que realizar y qué tareas tienes asignadas. Pues, después el inventario, donde puedes ver los materiales tanto los que, los generales que hay, como lo que tú tienes que, los que tú tienes asignados. Ahora pasamos a. Pasamos primero a hacer la Para mostrar la aplicación. ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues. Una vez abierta la aplicación, nos saldría el login, ya que es una aplicación para trabajo, no para? Para, para, para clientes. Nos logreamos con el usuario de Sergio, el limpiador. Vale, en el inicio tendríamos el apartado de habitaciones. Si vamos a habitaciones, nos saldrían las que tenemos asignadas para limpiar. Si estaría en qué planta estaría, en qué número, la ocupación de, de aquella habitación, si ya está hecha, bueno, no estaría hecha limpieza porque hay que hacerla, mantenimiento nada y observaciones si encontramos algo defectuoso. Luego, desde, la, desde, desde habitaciones podemos ir también a alimentario, sin ir a la página de inicio y aquí podríamos añadir cualquier tipo de, de material que, que necesitemos para, para el trabajo que tengamos que realizar esto sería un ejemplo quizás más para de mantenimiento pero no creo que la gente empiece a cojuntar bueno sí bueno. eso sí eh, pero bueno se puede añadir se puede editar bueno, bueno. Y y no, también, bueno. Vale. luego tendríamos el perfil del empleado con su foto y sus datos para poder comunicarse entre ellos <risa> y el apartado de notificaciones no de momento no llevaría al inicio ya que no hemos podido completarlo Entonces, luego si vamos a inicio, pues inicio también aquí tendríamos podríamos acceder al inventario si volvemos a vez desde el inicio, podríamos acceder al perfil y también podríamos hacer la desconexión desde el inicio y volveremos al, al login. Bueno, las herramientas que hemos utilizado para poder crear la aplicación en un real, eh, por ahora que estamos aquí, tendría sentido y también Node para poder enlazar el back con él. Eh, con la parte del frontend, el frontend lo hemos desarrollado eh, bueno, utilizando JSX y, y pues, JavaScript. Ya acabo de es un framework JavaScript y el estilo se lo hemos dado con CSS. Y finalmente, pues, la conexión con el del node que hemos utilizado el frontend y backend, pues, pues, eh, hemos usado de backend en MySQL porque es, el pro, es un programa que pues, los tres de grupo habíamos utilizado si es cierto que Tito había propuesto en un principio PHP, pero como nosotros ya veníamos de introducción que habíamos utilizado eh, sobre todo Excuse. la. no eh, sí, de con Express y habíamos usado MySQL como base de datos, pues en este caso acabamos cogiendo esta para realizar el desarrollo de la aplicación. Eh, bueno, nuestro grupo está formado por tres personas, aunque una pues, por motivos laborales al final ha tenido que acabar dejando el curso, pero nos ha, aún así queremos hacerle mención porque por mucho que en los últimos momentos no haya podido tener el tiempo, sí que en la parte inicial ha sido fundamental porque nos ha enseñado todo lo que hemos realizado y nos iba introduciendo, sobre todo la parte real, cómo funcionaba y, y todo eso, y es la que nos ha hecho como un poco de de coordinación de ambas partes porque el Rodri en un principio se centró más en el backend yo hice más, bueno, parte del diseño del frontend perdón, yo hice más la del diseño del backend y es la que nos ha permitido pues luego tener esta conexión de, de poder realizar pues, el proyecto y que realmente salga adelante aparte de que nos ha también hecho asistencia pues, desde fuera estos últimos días de alguna duda que teníamos pues también, si se la preguntábamos, pues más la podía resolver entonces, no, por mucho que haya dejado como tal el curso ha estado allí y también se ha preocupado por eh, por apoyarnos realmente. Eh, y luego, bueno, estaríamos Rodrigo y yo, como he dicho, ese centro sobre todo de front pero ya te contaba con la experiencia de haber trabajado en hoteles y saber las necesidades de lo que podría ser útil y no, y yo, pues, me he centrado sobre todo en el back y he hecho un poco de pues, las tareas de más, de, de pues, cómo podemos conectar una cosa con otra, y, e intentar apoyar más en cosas de cómo se te puede ocurrir el intentar solucionar, solventar algún problema que se nos iba a Surgieron. Bueno, con Tito también nos iba ayudando, entonces podíamos. Eh, realmente no hemos tenido muchos problemas a lo largo del curso. Los, quizás los mayores problemas que hemos tenido ha sido un I poco el login, un problema que tuvimos de ciclo de vida que no fue ni largo y sobre todo fue el tiempo que es lo que más nos acaba mostrando. ¿Vale? Ah, bueno, para la parte del diseño, eh, no se me. No se me ha actualizado, tendría que llegar hasta el día 30, pero no lo cambié. Eh, pero bueno, esta es la, plan la planificación inicial que hice. Evidentemente, pues, la hice al principio y no caí los días que llegué, pero bueno, ya eh, eh, hubiera estado bien para la presentación de haberlo cambiado. Eh, pero bueno, sobre todo eran dos días de diseño de proyecto, aparte de eso, tener el diseño de los componentes, un poco de saber qué componentes queríamos utilizar, cuáles queríamos emplear para poder eh, hacer la aplicación como un poco o coger esa idea de cómo queríamos hacer la aplicación. Luego nos pusimos a crear componentes, que es la parte que más tiempo nos ha llevado. El diseño del backend sí que lo empezamos al día 15 más aproximadamente y entonces la creación del backend sí que realmente duró poco. La verdad es que no tuvimos problema con ello, ni con conectarlo, ni con nada, así que tardamos realmente poco en realizarlo. Y a partir de ahí fue integrar el proyecto con todos los componentes que teníamos y las funcionalidades, intentar integrarlas y finalmente pues, hemos conseguido pues, Acabar teniendo pues, una aplicación más o menos presentable para poder llegar al día de la presentación. Eh, bueno, vale, como... sí. vale, entonces nuestra idea para gente, por ejemplo, como Sergio, el limpiador de Arquitect este Hotel, sería una buena aplicación, ya que se ahorraría mucho el tiempo, se ahorraría subir o bajar el, bueno, con el ascensor y esperarlo y tal, luego podría haber una gestión mejor del tema del material y le querríamos añadir más, más cosas. bueno Incluir las funcionalidades sobre todo que no hemos podido incorporar es lo que más eh, nos interesaría. Y luego también pues, la parte de los nuevos sectores, es que luego esto al fin y al cabo si es un hotel pues puedes ampliarlo a lo que es el, la parte de la comida, a la gestión más del restaurante que nos hemos centrado sobre todo en pieza y mantenimiento, pero realmente poder escalarlo a otras funciones que puedan desarrollar Bueno, agradecimientos a Fundación Play, que nos ha aportado todo lo que todo lo necesario para aprender todo lo que hemos aprendido. Y a la clase también, que también nos hemos solventado dudas entre todos. Y bueno, ya soy todo muy buen ejemplo. <risa>